El acuerdo Lugo-Lula debe ser la base para la revisión del anexo C, pues se basa justamente en el explícito reconocimiento del Brasil de nuestra soberanía, que la ANDE puede exportar inmediatamente a precio de mercado al Brasil la energía que no consumimos y a terceros países reconoce el Brasil desde el 2023.